Geniali es una herramienta con la que podemos crear todo tipo de recursos en línea. Se trata de un gestor de contenidos digital capaz de hacer creaciones atractivas. Se caracteriza por trabajar en la nube, es decir, eh, podemos trabajar desde cualquier ordenador con conexión a internet. Para hacer uso de, de la aplicación Geniali, lo que tenemos que hacer es ingresar a su sitio. Los pasos para ingresar a su sitio son dentro del navegador escribir la dirección, la siguiente dirección. Genial.li, L Y. De esta manera. Presionamos aceptar. La página inicial que nos aparece. Aquí lo que podemos hacer es previamente seleccionar el idioma español, si es que no permite. En este caso, de esta manera, o lo seleccionamos desde aquí. Tenemos distintas opciones de idioma que podemos seleccionar. En mi caso, seleccionamos el idioma español y continuamos. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, entrar al sitio. El segundo, lo segundo, el segundo paso es acceder al sitio Podemos registrarnos o también podemos acceder desde este botón que es acceso, presionamos. Y podemos acceder a utilizar la herramienta o aplicación a través de nuestro correo de Google, de nuestra dirección de Google. Presionamos o tenemos también otras opciones de acceso que es a través de... De nuestro, de nuestro Facebook, también podemos acceder a través de nuestro, de nuestro Twitter. Vamos a acceder, en mi caso, accedo desde mi cuenta de Google, presiono, iniciar sesión con Google, la siguiente página me va a consultar qué dirección de correo quiero utilizar, marco la dirección de correo, selecciono mi dirección de correo, tengo que agregar en este caso, como no tengo abierta mi, mi cuenta de correo, entonces es necesario que agregue mi la seña o clave de acceso a mi cuenta de correo. Una vez que agrego, lo siguiente y con esto ya tengo que estar ingresando a la aplicación. Genial y para poder utilizarla. Nos va a aparecer la pantalla de la aplicación donde intentamos de vuelta el acceso, presionamos iniciar sesión con Google. Seleccionamos el correo, en mi caso mi cuenta de correo. Y con esto accedo a la página general o la página principal o la página inicial de Geniali. En este caso es un panel eh, donde tenemos, por eh, ejemplo, tenemos, eh, es un panel nuestro ya con nuestras creaciones realizadas que tenemos aquí. En mi caso aparecen ya creaciones que inicialmente había hecho en el caso de que no tengan creaciones previas entonces este lugar les va a aparecer vacío aquí tenemos de desde esta página desde esta página inicial iniciamos para poder generar las presentaciones que vamos a poder generar dentro del genial aquí tenemos lo siguiente qué tipo de presentaciones podemos generar para eso Presionamos la opción crear Geniali. Pasamos a esta página donde tenemos las distintas clases de Geniali o tipos de Geniali que podemos generar. Podemos generar presentaciones, podemos generar infografías, gamificación, una imagen interactiva, videos de presentación. Podemos generar guías, podemos generar material formativo, entre otros tipos de materiales. O presentaciones que podemos generar qué son las presentaciones presionamos la opción crear esto nos lleva a una página donde se encuentran disti distintos tipos de presentaciones eh, ya generadas donde uno puede seleccionar estas presentaciones también se llaman plantillas plantillas ya hechas donde uno puede seleccionar y en el caso de que le permita el genial uno puede realizar las modificaciones ya de estas plantillas previas. ¿Para qué nos sirven las presentaciones? Nos sirven para generar, exactamente, serían presentaciones que eh, permitan al usuario que vea eh, el material poder interactuar con esa presentación. Poder interactuar a través de botones, poder interactuar a través de, de imágenes, a través de, de texto que aparezcan dentro de la presentación. Entonces, por ejemplo, presentaciones que tenemos aquí. Aquí tenemos una donde se puede ver, es una presentación donde uno puede interactuar a través de botones que se tengan dentro de la presentación. Uno se va moviendo dentro de cada presentación a través de botones, se tienen eh, señales de, de información también se puede interactuar de esta manera. Así tenemos una serie de presentaciones que podemos eh, ver. Podemos hacer una vista previa y en el caso de que nos permita el Geniali, entonces podemos utilizar esta misma presentación para generar una presentación nuestra. Aquí podemos interactuar con esta presentación a través de botones, aquí tenemos, o textos de esta manera y cada cada plantilla tiene esta opción que es usar esta plantilla esto lo que permite es que podamos usar esta misma plantilla o reutilizar esta plantilla en el caso de que la aplicación nos permita al presionar usar esta plantilla nos va a indicar si podemos o no utilizar esta misma plantilla en este caso nos permite utilizar entonces directamente presionamos el botón añadir y con esto ya podemos empezar a trabajar con la plantilla en el caso de que no nos permita hay plantillas que no se permiten eh, la reutilización en esos casos va a ser necesario lo siguiente esta cuenta vamos a llamarle cuenta de Genial y que estamos utilizando, es una cuenta gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Está cier tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, las presentaciones, hay presentaciones que podemos utilizar y otras que no podemos utilizar. En el caso de las que no se pueden utilizar, muchas veces no se pueden utilizar porque corresponden a otro tipo de plan del genial el genial volviendo a la página inicial aquí siempre presionamos este botón y con eso volvemos a esta página principal aquí tenemos la opción que dice pasate a premium esto es para poder pasar a un plan que nos permita más opciones dentro del genial al presionar se habilita una página donde nos da informaciones de los tipos de planes a los cuales uno puede acceder al Geniali. Inicialmente tenemos el plan que es libre, que es el free, pero nosotros podemos acceder a otros tipos de planes que tenemos aquí, que es plan estudiante, edu, edu pro, que es educación pro y tenemos el máster. Esto tiene un costo que está indicado dentro de cada plan. Entonces... Si uno quiere uno de estos planes o si uno quiere seguir utilizando la opción libre o free, entonces continúa con su opción libre. Si queremos eh, utilizar uno de los planes que nos permitan más acciones dentro del Genial, y entonces seleccionamos uno de estos. Al seleccionar, de ejemplo, la, el plan master, seleccionamos bueno de, debajo de cada eh, plan, tenemos las características que tiene ese plan. Por ejemplo, la opción libre, la que estamos utilizando ahora, la que estoy utilizando, permite creaciones ilimitadas, visualizaciones ilimitadas, plantillas y recursos libres que podemos utilizar. Tenemos la opción ver más para ver qué es lo que nos permite. La opción, en este caso, la opción libre no nos permite descargar el trabajo que creamos. Eh, por ejemplo, la opción... Eh, master, ya nos permite más opciones, personalización de marca, eh, monitorización, gestión de recursos operativos, entre otros. Entonces, si uno desea seleccionar uno de estos planes, presiona Elegir. Esto nos lleva a una página donde tenemos que cargar con los datos solicitados para poder acceder al tipo de plan. Voy a cerrar entonces voy a continuar con este plan que es un plan libre continuamos con la opción crear genial dijimos que podemos crear presentaciones podemos también crear infografías Presiono infografías qué es lo que nos permite eh, a través de presentaciones eh, podemos indicar por ejemplo eh, podemos explicar flujos de información procesos y esquemas por ejemplo, aquí tenemos eh, unos mapas donde el, el participante o la persona que está viendo nuestra presentación puede interactuar con un mapa a través, tenemos unas localizaciones, que si llevamos el mouse encima, entonces se despliega posiblemente una información o una imagen sobre eso. Fíjense, en este caso se despliega una imagen... Aquí se despliega una imagen con, un, con una descripción de la imagen. Tenemos otros ejemplos. Estas son plantillas o otras plantillas que también muestran este tipo de información. Aquí tenemos esta plantilla y siempre tenemos con la opción que dice usar esta plantilla. No aparece de esta manera, entonces uno puede ir... Eh, interactuando con el, con el material de esta manera. También tenemos la opción, eh, otros tipos de, de presentaciones que podemos generar. Gamificación, podemos generar que las presentaciones sean eh, juegos para los participantes. Esto es muy, muy útil para motivar al, al participante, para, para evaluar y también fomentar el, el recuerdo de los contenidos eh, que tengamos. Por ejemplo, tenemos eh, aquí una presentación que es un juego donde el participante a través de botones o de acciones interactúa con la presentación. Aquí hay un botón, nos aparece en este caso la, la consulta y nosotros podemos interactuar con los elementos que tengamos dentro de la presentación de esta manera tenemos otro ejemplo presionamos el botón y tenemos también para interactuar a través en este caso de consultas uno puede responder las consultas que se tengan también tenemos las opciones de imagen interactiva. A través de una imagen el participante o quien está visualizando nuestra presentación puede interactuar con esa con esa imagen. Ejemplo, tenemos aquí una imagen general y dentro de esa imagen general uno tenemos Ciertos botones donde uno va a llevar el mouse encima, el mouse o el ratón, entonces aparece y al hacer clic aparece información sobre ese punto. En este caso se puede agregar eh, informaciones que sean texto, se puede agregar informaciones que sean enlaces, que abran enlaces, informaciones que abran algún sonido o abran algún video informaciones de localización, también tenemos otros ejemplos. Aquí tenemos una información, que en este caso es un video, información de imagen y texto. También podemos agregar videos, podemos generar videos de presentación, podemos transformar nuestras presentaciones en, en videos. También tenemos presentaciones que pueden ser guías. Podemos crear documentos complejos e informativos que sean en forma de guías. Por ejemplo, podemos generar una guía para nuestra asignatura. Tenemos las opciones disponibles. En este caso, a través de botones o a través de enlaces que se tengan dentro del, de la presentación. Todo esto podemos generar con el Geniali. Y también podemos generar materiales formativos y podemos generar otro tipo de materiales. Por ejemplo, podemos generar nuestros eh, currículums. Aquí tenemos varias opciones de currículum que podemos generar. También podemos generar lo que sería tarjetas, tarjetas personales, también podemos generar. Ejemplo de un currículum, tenemos aquí. Recuerden que esta plantilla pueden utilizarla ustedes si es que quieran. Entonces, uno puede interactuar con el currículum que va apareciendo aquí. Entonces, estos son los tipos de presentaciones que podemos realizar dentro del Geniali. Y las opciones que tenemos por cada categoría. La categoría infografía, gamificación, imagen interactiva, guía, material formativo. Entonces, cada una de estas, al ingresar en ella, tiene su, sus plantillas ya generadas que podemos reutilizar. En el caso de que el Geniali nos permita. La manera es, al situar una, presionar el botón Conseguir esta planilla y a partir de eso reutilizamos esa plantilla y le cambiamos a, lo que, a la información que queremos generar. ¿Cómo generamos una plantilla? Vamos a generar una plantilla simple, una plantilla de cero, sin utilizar una de las plantillas ya eh, generadas. Para eso nos posicionamos aquí en la opción creación en blanco y nos aparecen una serie de opciones que podemos seleccionar. Vamos a seleccionar, voy a seleccionar esta primera. La siguiente pantalla me muestra... Me muestra el área de trabajo, donde voy a generar mi, mi presentación de Geniali. Entonces, voy a generar algo simple en el que el participante pueda interactuar con mi presentación a través de, de botones o a través de, de texto dentro de la presentación. Entonces, voy a generar la siguiente presentación. Inicialmente tengo la primera página que viene a ubicarse aquí a la izquierda. Y aquí en el centro observo esa página en un cuadro más grande. Entonces, tengo las opciones para agregar texto. Al presionar, vamos a ver una serie de tipos de texto que podemos agregar, que son títulos. Y tenemos las distintas opciones que podemos agregar. Para agregar una de ellas es nada más hacer clic sobre cualquiera de ellas y eso ya se agrega dentro de lo que es la página inicial que es la página 1 tengo para agregar imagen que es este botón donde podemos agregar imágenes desde el computador a través de esta opción que te, nos aparece aquí a partir de aquí cargamos la imagen y luego debajo tenemos las opciones para agregar imágenes en este caso tenemos con fondo transparente. Aquí debajo tenemos imágenes eh, sin fondo transparente y después tenemos imágenes que son de determinados sitios. Luego tenemos imágenes en el caso de que tengamos imágenes en nuestro Google Drive. Entonces podemos cargarlos desde aquí. Tenemos también para cargarlo de nuestro Dropbox. O la siguiente opción es si conocemos la dirección o la URL de esa imagen, entonces directamente colocamos la dirección aquí en este espacio. En el caso de, por ejemplo, las imágenes transparentes, aquí tenemos su opción ver más. Por cada tipo de imagen o imagen de un determinado sitio tenemos su opción ver ver más. Aquí tenemos en fondo transparente, presionamos ver más y nos habilita para que podamos buscar más imágenes que queramos. Ejemplo, escribimos el tema deseado y presionamos para que busque esta imagen. Escribimos, presionamos aceptar y nos despliega todas aquellas imágenes relacionadas con la imagen que estamos eh, buscando. Luego tenemos los recursos. ¿Qué son los recursos? Tenemos iconos que podemos agregar, tenemos una serie de opciones aquí, tenemos formas que podemos agregar, tenemos gráficos también que podemos agregar y también tenemos líneas, ilustraciones, escenarios, tenemos mapas y tenemos siluetas que podemos agregar. Aquí, si presionamos la opción ver más en el apartado silueta, entonces vamos a acceder a más opciones de silueta que, que tenga la aplicación. Genial. Y tenemos más opciones. Tenemos la opción elementos interactivos. Aquí podemos agregar elementos a nuestra presentación, que son botones, podemos agregar botones de texto, podemos agregar marcadores, podemos agregar eh, los iconos de redes sociales y podemos agregar números y letras también seleccionando de aquí. Es nada más hacer clic sobre cualquiera de ellos y eso ya se agrega dentro de la página tenemos para agregar lo que son eh, tablas y gráficos de datos tenemos para insertar en este caso podemos insertar eh, archivos de sonido a nuestra presentación aquí tenemos para directamente as, eh, agregarlo desde en este caso es esto es una función perdón es un plan con nuestro plan básico nuestro plan libre no nos va a permitir es necesario recurrir a uno de los planes de pago entonces para poder utilizar esta función en el caso de que nos permita entonces vamos a cargar desde aquí y tenemos también la opción en el caso de que tengamos activado nuestro micrófono en el computador presionamos este botón y con eso generamos un audio que ya se ubica directamente directamente dentro de nuestra presentación podemos agregar fondos tenemos las distintas opciones de fondo que podemos agregar y la opción página es donde vamos a ir generando las distintas páginas para nuestra presentación en este caso estamos iniciando con la primera página en el caso de querer añadir otra página entonces tenemos que presionar la opción añadir página Vamos a empezar a generar esta primera página para nuestra presentación. Vamos a agregar un texto. Voy a seleccionar título 2, hago clic y eso directamente ya se ubica dentro de, de la primera página de mi presentación. Voy a agregar un pequeño texto o un título. De esta manera. Esto que agregamos en cuanto a texto, podemos darle las opciones de negrita, tenemos cursiva, podemos darle subrayado, también podemos aumentar de tamaño o disminuir. Podemos cambiar el tipo de fuente con las opciones que nos permite. Vamos a ponerle un menor tamaño. Ejemplo 55, esto podemos arrastrar en el lugar que queramos dentro de la página y agregamos un texto. Ahora, vamos a agregar una imagen, presionamos donde dice imagen, presionamos la opción ver más, vamos a cargar imágenes, queremos generar imágenes. Eh, transparente, entonces presionamos la opción ver más. Vamos a escribir un tema. Y una vez que encontramos la imagen deseada, hacemos clic sobre esa imagen. Con esto la imagen ya se tiene que posicionar dentro de nuestro de nuestra página. Se posiciona, aquí podemos agrandar, si es que queremos, podemos disminuir el tamaño. Es arrastrar y soltar de acuerdo al tamaño deseado. Coloqué mi primera imagen, quiero agregar otra imagen. De vuelta, escribo el tema. Y una vez encontrado, selecciono la imagen deseada. Entonces, en este caso, tengo un título y tengo dos imágenes. Entonces, lo que quiero es que a, que a través de esta presentación, el, quien esté viendo mi presentación, el participante pueda inter, interactuar con ella, como presionando cualquiera de los animales y que les muestre una página de información de ese animal, o una página con distintas imágenes de ese tipo de animal. Entonces, para eso, ya tengo mi primera página. Lo siguiente que voy a hacer es, puedo cambiar el fondo, tengo las opciones aquí, voy a cambiarle a ver con las opciones que me permiten. Fíjense, tenemos una serie de opciones. Vamos a seleccionar, por ejemplo, uno de estos, de esta manera. Y allí, entonces, tengo un fondo. Si es que no me gusta, tengo otras opciones que son de la galería que puedo ir seleccionando hasta encontrar una deseada o una de mi agrado. Entonces, tengo la primera página. ¿Cómo genero la segunda página? Entonces, me voy a Páginas y selecciono la opción añadir página al presionar me aparece unas op opciones para añadir selecciono la primera porque quiero añadir uno en blanco que va a ser esta y presiono añadir entonces añado qué es lo que quiero voy a poner en esta página voy a poner el título del primer animal que es manera este texto que generamos podemos darle color también y qué quiero quiero generar debajo quiero generar distintos eh, distintas imágenes de este animal entonces para eso puedo agrandar el tamaño aquí de la letra de esta manera, color, tengo aquí las opciones. Ahí. Entonces, debajo voy a poner distintas imágenes. Voy a poner imágenes del primer animal. Hago la búsqueda y voy poniendo. Selecciono, hago clic, entonces para que me cargue la imagen, voy a disminuir el tamaño, de esta manera, busco otra imagen, hago clic, se posiciona la imagen en la hoja, busco otra imagen, hago clic, se posiciona la imagen dentro de la hoja o dentro de la página, de esta manera, de vuelta clic sobre una de las imágenes y voy agregando dentro de la página entonces tengo de esta manera esto podemos mover dentro de la página en el lugar que queramos entonces lo siguiente que quiero hacer es tengo que posicionarme tengo que ver las páginas esta es mi segunda página me voy a páginas y me posiciono sobre mi primera página hago clic sobre mi página ahora lo que hago es que la intención es que cuando el participante presione sobre el animal, en este caso que es perro, eso le muestre esta página. Entonces, para eso, ¿cómo hacemos? Tenemos las opciones de elementos interactivos, pero primeramente tenemos que seleccionar esta opción. Al seleccionar, al hacer clic, nos aparece una serie de opciones para eh, trabajar sobre, en este caso, sobre la imagen. Tenemos para bloquear la imagen, para dejar quieto la imagen, para que no se mueva. Tenemos la opción que es para arrastrar la imagen a cualquier lugar. Tenemos la opción para agregar interactividad. Y tenemos la opción que es para agregar animación. Para agregar animación lo que hace es agregarle un efecto a la imagen. En efecto Aquí tenemos las opciones que aparezcan de distinta manera. Tenemos la dirección desde dónde tiene que aparecer. Entonces uno puede darle estas opciones de animación. Vamos a trabajar con la interactividad. Presionamos y nos aparecen una serie de opciones. Etiqueta, que es una eh, que consiste en una vez llevado el, el, el mouse o el ratón encima de la imagen, aparezca una información eh, relacionada a la imagen. Ventana. Es que aparezca una, eh, una ventana donde se pueda tener imagen e información, en este caso sobre el animal. Ir a página. Esta es la opción que nos va a permitir vincular a la página 2. Y tenemos la opción de enlace, generar un enlace, que al presionar sobre la imagen, eso nos despliegue una nueva ventana con, mostrándonos información de un determinado sitio. Presionamos. Ir a página. Y aquí lo que hacemos es, tenemos que marcar a qué página va a ser la interacción. Entonces, en este caso, marcamos la segunda página aquí. De esta manera queda seleccionado y presionamos guardar. Con esto, se va a generar la animación. Entonces, al presionar aquí tenemos una opción que es el, el ojo que es para previsualizar lo que estamos realizando entonces si queremos ver que todo lo que vayamos agregando está funcionando entonces presionamos el ojo se va a generar una vista previa de la presentación que estamos generando entonces lo que queremos es a llevar el mouse encima de la imagen de la primera imagen nos despliegue la, la página con información o con imágenes solamente de ese animal. Entonces presionamos y en este caso exactamente nos despliega la página 2 con información o con imágenes solamente de ese animal. Entonces, continuando con nuestra presentación, vamos a generar una tercera página. Añadir página. Seleccionamos la opción blanca, que es blanco, indicamos y presionamos añadir. En este caso, esto podemos arrastrar al sitio que queremos. Quiero arrastrar al final, entonces esta viene a ser mi hoja 3. Entonces, ¿qué quiero hacer? En esta hoja quiero generar imágenes del segundo animal. Entonces, para eso, presionamos, o sea, primero agregamos un texto, cualquiera de los títulos, elegimos uno de ellos. Agregamos imágenes, voy a agregar imágenes que sean transparentes, entonces selecciono la opción ver más y busco el siguiente animal. Voy seleccionando, hago clic sobre cada uno de ellos para que se vaya agregando dentro de la presentación. Recuerden, esto pueden aumentar o disminuir el tamaño de la imagen de la manera que quieran. Hacemos clic y vamos agregando cada imagen. Entonces, tengo la tercera página. Entonces, volviendo a páginas, me posiciono en la primera página... Y aquí lo que quiero es que al presionar sobre este segundo animal, se despliegue esta tercera página. Entonces, para eso, nuevamente nos vamos, hacemos clic sobre la imagen y nos aparecen sus opciones. Presionamos interactividad y nos aparecen las opciones que tenemos. Podemos agregar etiquetas, ventanas o enlaces. En este caso vamos a agregar páginas. Páginas que ya generamos, páginas que estamos creando. Entonces presionamos Ir a Página y seleccionamos la tercera página que viene a ser esta. Y presionamos Guardar. Se genera la interactividad para probar, para hacer una vista previa, presionamos la opción Previsualizar. Al presionar, nos aparece de esta manera la presentación donde... Esto ya hicimos la prueba de que nos llevaba a la página con información o con imágenes sobre perros y esta nos tiene que llevar a la página con imágenes sobre gatos. Al presionar, exactamente nos despliega la página 3. Entonces, de esta manera podemos generar presentaciones eh, interactivas con la aplicación Genial. Aquí. Vamos a seleccionar, vamos a hacer escape para poder salir de la vista previa entonces tenemos las opciones de texto imagen recursos que podemos agregar todo cualquier recurso de ellos es hacer clic y también tiene sus opciones para interactividad o para agregar aquí tenemos animación cada uno de estos tiene esa opción tenemos la opción para tenemos también para agregar gráficos y los elementos interactivos que también podemos agregar que vienen a ser los botones. Entonces, una vez finalizada nuestra presentación, tenemos que, hacer, tenemos que hacer disponible nuestra presentación. Entonces, para eso, presionamos este botón que es listo. Al presionar, nos aparece esta pequeña ventana donde tenemos unas opciones para poder publicar nuestra presentación. Podemos publicarlo a través que sea público en la web. Podemos, en este caso, generar un título para nuestra presentación. Le ponemos un título. De esta manera. Una descripción. Y tenemos para presionar la opción listo. En el caso de que queremos hacer público, entonces presionamos listo. Entonces, se genera la siguiente pantalla, donde tenemos tres opciones. Tenemos para visualizar, para compartir y para descargar. En el caso de descargar, que le mencioné, no podemos descargar porque estamos utilizando una versión o un plan libre. Entonces... En el caso de que queramos descargar nuestras presentaciones, va a ser necesario que accedamos a uno de los tipos de planes de pago del Geniali. ¿Qué podemos? Podemos sí, compartir y podemos visualizar la presentación que generamos. Compartir y nos permite compartir a través de esta dirección que tenemos. Aquí, entonces, esta es la dirección, lo que hacemos es copiar y esto le proveemos o le damos o le facilitamos a aquellos participantes eh, que quieran acceder a nuestra presentación tenemos también para copiar su código aquí nos permite y luego también tenemos la opción de previsualizar entonces para que quede claro una vez que generamos nuestras presentaciones qué, has, qué podemos hacer con nuestras presentaciones podemos compartir nuestra presentación y hacer una vista previa de nuestras presentaciones. No podemos descargar en una versión libre. Entonces, resumiendo, con el Geniali podemos generar distintos tipos de presentaciones para los participantes o para quienes accedan a nuestras presentaciones. Presentaciones que sean eh, interactivas... En forma de que el participante pueda interactuar a través de botones, pueda interactuar eh, con imágenes, pueda interactuar con, con actividades que podamos presentar también dentro de nuestras, de nuestras presentaciones. Podemos generar eh, podemos generar un material, de algún contenido de alguna asignatura y también dentro podemos generar un cuestionario ya para que el participante pueda responder. Y así tenemos varias opciones o varios tipos de presentaciones. Tenemos eh, imagen interactiva, como dijimos, que permite que el participante pueda interactuar con una imagen que se le presenta. Entonces, esto es lo que nos permite Genially Geniali, y eh, teniendo en cuenta que, eh, se utiliza una un plan libre entonces para tener en cuenta que por cada presentación hay plantillas que se pueden utilizar y hay plantillas que no debido a que esas plantillas eh, corresponden a un plan ya de pago del Geniali. y también lo relacionado a poder eh, descargar una vez que realizamos las presentaciones o que creamos las presentaciones. Solamente podemos hacerlo a través de un plan de pago.